Nosotros estamos cumpliendo la resolución del ayuntamiento Y ya usted ve, que el área está despejada A partir de mañana mismo usted no va a venir solo vendedor aquí en este frente Los vendedores van a estar a partir de la calle Hostos Que es aquella, de esa esquina hacia allá La misma esquina de la Hostos de aquel lado, hacia allá Ahí están para estar los vendedores lo, el toque de queda, ciudadanos que no lo están cumpliendo. El toque de queda hasta ahora se sigue haciendo normal, como hasta ahora de 5 de la tarde a 6 de la mañana, y todo aquel que lo siga violando va a seguir siendo detenido. Hasta que se metan en la cabeza que ese toque de queda, que ese aislamiento de persona a persona es en beneficio de la ciudadanía. Las autoridades quieren... Sobre todo, las, el, el excelentísimo señor presidente emitió el decreto 136, 138 y 142 para evitar para evitar que las personas estén interactuando porque se, se ha demostrado que el virus pasa, se contamina una persona a través del intercambio interpersonal. Entonces, todo aquel que sea reincidente, todo aquel que sea reincidente, se van a implementar medidas drásticas, con lo que sea reincidente, violando el toque de queda. Van a ser medidas posiblemente pecuniarias, pecuniarias y medidas eh, cívicas, como de lavar las calles y cooperar dentro de lo que tienen que cooperar con las mismas comunidad.